Te mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, ¡Saturin! ¡Days of fire! que luchara! ¿Qué sucedió la última vez. Yamato, Grey, Terry y Bull seguían moviéndose para descubrir el secreto de Mardaví. Shigan intentó atrapar a Liena, pero sus malvados planes fueron cortados de raíz por el buen Sly. Y Gwen hizo algunas llamativas jugadas para ayudar a nuestro equipo. Gwen tenía una buena racha y Shigan no pudo mantener el contacto visual sobre la situación. ¡No! Esos perversos se arrugaron como un traje barato y todo regresó a la normalidad bastante rápido en YG's. Eso fue grandioso para nuestra pandilla. ¡Qué emocionante! Espero que el episodio de esta semana sea tan interesante como este. ¡Vaya! ¡Ah! Bueno, eso era todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Espera, no puedes despedirte ahora. El programa acaba de comenzar. ¡Oh! ¡Qué tonta fui! ¿Y hablando de eso? Bienvenidos al fin del inicio de esta semana. Sobre aguas turbulentas. traidores serán castigados. Son las órdenes de Mardaví. ¡Ah! <risa> fin del camino. Amigos, creo que esto es lo más lejos que podremos llegar. Sí, supongo que nuestra búsqueda terminó. ¡Ah! ¿De qué hablas? No vamos a dejar que un chaquito nos detenga. ¡Vamos! Es igual que tomar un baño. Yo voy a dármelo. ¡Achú! Tengo otra idea. Oye, ¿estás seguro de que tu plan va a funcionar, Yamato? Por supuesto. Nos escabulliremos dentro de un gran barco. No notarán que llevan un poco de peso extra. Siempre quise ir en un crucero. Escuché que son muy divertidos. Oh, y se supone que la comida es increíble. Odio recordárselo, pero somos polizones. No podemos ni acercarnos al salón de banquetes. Y tampoco esperen unos camarotes de lujo. Tendremos suerte si llegamos a nuestro destino sin que nos lancen al mar. ¿Eh? <risa> oh, oh, oh. Tranquilo. Si dañamos estos bienes, el capitán soltará sus salvavidas. <risa> ¡Ay! Esta línea de cruceros ciertamente no maneja el equipaje con cuidado. ¿eh? Oh. Oigan amigos, estamos en el barco correcto. Me temo que no. Parece que terminamos en un barco pirata. pirata! Ah. ¿Ustedes cuatro son polizones? Deberíamos comérnoslos en la cena En un gustoso caldo No sean tontos, eso no es lo que se hace con los polizones En los libros dicen que los atan y los obligan a caminar por la tabla ¿Por la tabla? ¡Basta, holgazanes! ¿Por qué pierden el tiempo cuando deberían estar trabajando? ¡Este pirata es feísimo! ¿Cómo te atreves a insultar al Capitán Finn? ¿Y qué si es feo? También tiene un terrible temperamento. Entonces, polizones, ¿eh? ¡Láncelos por la borda y háganlo rápido! No quiere hacer eso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bien, Timonel, rodee el norte por el noreste. ¡Norte por el noreste, señor! ¡Sí, señor! Viene una tormenta. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Capitán, terminará en medio de la tormenta si toma ese rumbo. No seas ridículo, no hay nada en el horizonte. Solo intentas engañarnos. Dejen de batir sus sencillas. ¡Ah! Mm. Mm. Mm. Mm. No estuvo mal, muchacho. Muy bien. ¡Den la vuelta! ¡Nuevo rumbo al oeste! ¿Estás seguro? ¡Vaya, pequeña rata! ¿Cuestionas mis órdenes? ¡No, ¡No, señora! ¡Qué bueno que Grey les dijo que dieran vuelta! ¡O su barco habría golpeado ruidosamente contra una horrible tormenta! ¡Ese Grey es un gran sujeto! Como dijo el chico. Sí. Mejor lo mantenemos a salvo. ¡Sí! ¡No! ¡Oh, cielos! Quizás deba ponerlos de vuelta en la jaula hasta que lleguemos. Atención, mm -hmm. capitán. Se acerque una dentisca. Bueno, parece que viene del noroeste. Es fuerte. Eleven las velas. ¿Quieres un empleo, muchacho? Hablo en serio. Pierdes tu tiempo como vida jugador. ¿Qué dices? Únete a mí y a mi tripulación. ¿Eh? Mm. Bien, apareció la oferta, pero. <risa> Vamos, muchacho. Solo te tomaba el pelo. Bromeada. Genial. <risa> Buena decisión. Espero que los chicos estén bien, ¿sabes? Podrían tener todo tipo de problemas si no tienen forma de contactarnos para pedir ayuda. Estoy muy preocupada. Por alguna razón encuentro difícil tomar tu preocupación en serio. Solo intento disfrutar el océano mientras puedo, pero por dentro me siento mal. Yo estoy deprimido por dentro y por fuera. Sí, yo también. ¿Por qué hacemos esto? Oh, dejen de quejarse. ¿Qué tal tú, Liena? Te estás divirtiendo, ¿verdad? Ah, oh. uh, por supuesto. Oh, tenemos compañía. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh, Oye, tú, ¿no vas a disculparte por chocarnos? Ni siquiera me he hecho mi manicura. Por las barbas del Capitán, esto luce delicioso. Mm, sabe genial. Especialmente después de haber fregado la cubierta todo el día. ¿Cómo lo sabes? No has fregado una cubierta ni cerrado una escotilla desde que subiste a bordo. Iba a hacerlo. No son malos para ser piratas. Pasan su tiempo buscando tesoros en los grandes mares. De no ser por fregar y cerrar escotillas, podría acostumbrarme a esta vida. Oigan, chicos, déjenme mostrarles algo especial. ¡Este muchacho es mi tesoro! ¡Es un vida más genial! ¿Dónde lo tuviste? fantástico! genial! ¡No había que sacaste! ¡Oh, sin ¡Increíble! ¡Es Entonces, ¿ese es su tesoro? ¿Mm? Desde aquí parece un vidamán muy viejo. Es solo un pedazo de basura. Pero supongo que mi hijo pensaba que era valioso. ¿Su hijo? ¿Lo ves? Es una foto de nosotros dos de hace algún tiempo. Ese es Finn Jr. Supongo que con el tiempo llegó a amar al vidaman más que a mí. Por supuesto, yo quería que mi hijo se convirtiera en pirata, pero él estaba más interesado en ser vida jugador Por eso peleábamos siempre que estábamos juntos Entonces, un día se marchó Nunca olvidaré ese día, lo único que dejó fue una nota Era corta y directa Dijo que iba a convertirse en el mejor vida jugador del mundo y que no me molestara en tratar de encontrarlo. Han pasado algunos años, y aunque lo extraño mucho, no tengo idea de dónde pueda estar. Bueno, ya escuchaste bastante sobre mis problemas. Es decir, no es una historia para ser contada por un Capitán Pirata. Yeah. ¿Mm? Es un vida man sólido. Puede que sea viejo, pero está en buena forma. No es un pedazo de basura. Mm. Usted es un buen padre. Es solo que se dedica a los negocios equivocados. ¿Sí? ¡Pues tú no sabes nada! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Miren! ¡Viene de ese barco! ¿Quién querría atacarnos por nada? No lo sé. Es extraño. Así se hace, muchachos. Sigan así. Pronto su tesoro será nuestro. Bueno, mío quise decir. No puede ser. Es mi hijo, Junior. Vaya rencor. ¡Villaman! Son... ¡Ay! ¡Ah! ¡Prepárense para devolver el fuego! ¡Sí, sí señor! señor! ¡Eso parece un vidamán gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Retrocedan! yo me encargaré de esto! Ah, ¡Lo que tú digas! Ahora les mostraremos lo que pueden hacer los vidajugadores. ¡Lo estaremos apoyando! ¡Preparados, ¡Preparados vidajugadores! Vida asombrados! Oh. Ah. Oiga, su hijo está loco ah. ¿Qué es esto? ¡Cierren sus bocas, perdedores! ¡Entreguen sus pertenencias! El término técnico es... ¡Esto es un asalto! ¡Junior! ¿Qué? ¿Qué? Pensé que te habías convertido en vida, jugador. ¡Baja aquí y detén esta locura! ¡No estás llevándolo nada bien! No sé quién eres, anciano. ¿Y sabes qué? ¿A quién le importa? ¿Ah, sí? Así es. Nada impedirá que tenga éxito en mi misión. El único que me da órdenes es Mar David. Lo ve... ¡Por supuesto! ¡Es inútil, señor! ¡No puede razonar con él! ¡Está siendo controlado por Mardaví! ¿Ah? Mardaví de nuevo. Ahora que eso quedó claro... solo lo diré una vez más. Dame tus tesoros y hazlo rápido. Y no te molestes en negarlo, anciano. Sé que este barco está lleno de vida, mans. ¿Ah? ¿Es para eso que estás aquí? Ya entendiste. Ahora deja de arrastrar los pies y entrégalos. Mardaví los necesita todos para completar su plan, maestro. ¡Así que muévete! ...o no será responsable de lo que suceda. Ah. Muy bien. ¿Capitán? No es gran cosa. Le había estado guardando este pedazo de basura. He esperado años para devolvértelo. ¿Mm? Mm. Buen intento. ¿Me dices que este es todo tu tesoro? ¡No lo creo! ¡Qué lástima! Pero es el único vidaman que tenemos a bordo. ¿Qué? Aquí hubo piezas para 30 mans en este barco Pero cada una de ellas fue entregada Fueron a dar a clientes en las escalas previas de nuestro recorrido ¡No puede ser! Lo siento muchacho, pero llegas tarde Confiabilidad, seguridad y rapidez Los valiosos bienes de nuestros clientes son nuestro tesoro Ese es el lema del servicio de entrega express del Capitán Finn ¡Como te entre las olas! ¡Nuestro servicio entregado ahora! ¿Ah? ¿Eh? ¿Esta es una compañía de entregas? ¿Tienes, ¿Tienes paquitas que entregar? entregar? ¡Llámalo! ¡Él ¡En los va a llevar! Mm -hmm. ¡El Capitán Finn hace tu encargo! ¡Entregas por barco o por ¡Nuestros operadores están esperando! ¡Servicio de entregas, de entregas express del Capitán Finn! ¡En servicio las 24 horas del día! ¡Llame ya! Me gusta su comercial. Desearía tener un chiste para entregar. ¿Ah? ¿Intenta decirme que estos sujetos no son piratas? Nunca dijimos que lo fuéramos, este es nuestro uniforme de trabajo Algunos usan traje y corbata, nosotros botas y pañuelos, no podríamos ser piratas en la vida real ¿Ahora van a decirme que entregan a tiempo? Oye, anciano, ¿estás diciendo que este es tu atesorado, vida man? Claro que sí ¡Esta cosa no sirve! ¡Qué desperdicio! ¡No puedo llevarle esto a Mardaví! ¿Ah? ¡No puedes arrojarlo al agua! ¡Acabo de hacerlo! ¿Y a ti qué te importa? ¡Eres un cobarde! ¿Qué dijiste? Me escuchaste. No tienes el coraje para una pelea justa, hombre a hombre. ¡Grey! ¿Ah, sí? ¿Tienes agallas para meterte conmigo? Entonces resolvamos todo con una vida batalla, una verdadera pelea hasta el final. Di tus oraciones. De ser muy peligroso. ¿Cómo se supone que tengan equilibrio en esa tabla? Oye, Grey no tendrá problemas con eso. Buena suerte, Grey. Te estamos respaldando. Renuncia ahora antes de que sea tarde. ¿Así? ¿Ah, lo mismo digo. Muy bien, te lo advertí. ¿Preparados? ¡Vida fuego! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué sucedió? Estoy cubierto con una capa de armadura. Tus ataques tienen tanto efecto en mí como una picada de insecto. Oye. Oh, yeah. Ya. Sí. yi ¿Sí? ¿Sí? Parece ser muy bueno con ese vida man. Nunca esperé que Grey tuviera tantos problemas. No puedo perder con este sujeto, especialmente después de lo que le hizo el capitán. Tengo que aguantar. ¡Esta pelea no ha terminado! Vamos, Grey. No eres malo, muchacho, pero no eres lo bastante bueno. ¡Se va a ¡Deja de jugar, cobarde! ¡Intenta pelear limpio! Los que juegan limpio nunca ganan. Esto está muy mal llamado Ni me lo digas, debe haber algo que podamos hacer Sube las velas, de inmediato ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? No me discutas, es una orden Muy bien, pero no sé de qué servirá ¿ah? ¿Es el fin del camino, amigo mío? ¡Sí! No lo creo El viento. ¡No puede ser! ¡Golpe de impacto, Kron! ¡Ah! ¡Tienes muy mala puntería, muchacho! Ahora... ¡Cuidado, Junior! ¡Vamos! ¡Ah! Ayúdenme, no sé nadar, Junior. Capitán, tenga cuidado. ¡Buena forma. Háblame, hijo, ¿estás bien? ¿Eh? Papá, oye, qué, qué me sucedió? Has regresado, hijo, volviste a la normalidad. Oh, gracias al cielo, Junior. <risa> ¡Oh, no! Aquí tiene Creo que este tesoro es suyo Gracias No hay por qué Bien, chicos, llegamos La isla de Miaulandia es lo más al oeste que podemos llevarlos ¡Buena suerte! ¡Y cuando encuentren a Mar David, denle unos cuantos golpes por mí! ¡Oh, lo haremos! ¡Adiós, muchachos! ¡Y que tengan una buena navegación! ¡Gracias por todo! ¡Adiós por ahora! ¡Anciano! ¡Capitán Anciano! <risa> ¡Hora de volver al trabajo! ¡Estamos retrasados y los barriles de anguilas congeladas no durarán por siempre! ¡Sí, sí señor! señor! Me gusta servir a jugador, pero navegar también es emocionante. ¡Sacudan el mástil! Desde ahora seremos conocidos como el Servicio de Entregas Express del Capitán Finn e Hijo. ¡Hurra! ¡Sí! Hay que admitir que esa fue una buena vida batalla. Desearía quedarme y convertirme en pirata. Oye, hay que completar la misión, ¿o oh, no? Cierto, y es hora de regresar a ella. ¿Están todos listos? ¡Entonces al oeste! ¡Vamos! Bien. ¿Creen que me han capturado? Me rindo. Ahora llévenme con Mardaví. No tiene sentido seguir a Yamato y a su equipo mientras reman, reman, reman su bote hacia el oeste. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Anju tiene algún plan en mente que involucra a nada menos que al mismísimo Mardaví. Así que para descubrir por qué se reunirán con esa víbora... ¡Vean el próximo episodio! Mega 내가... 髪